Bueno, creo que ustedes dos tendrán que hacerme un pastel con ayuda de Red Bird y sus brothers Jajaj XDD. Si lo hacemos, jugaremos el juego del resorte. No ni lo creas, me imagino que no puedo lanzarme en la resortera para destruir sus casas de los cerdos roba huevos. Buena idiota, como muchos me conocen como Pitbull Super Dinámico Pájaro del Futuro, los ayudaré, Bruce, vayan a traer el libro de recetas. Primero pondamos cuatro huevos. Oye, no te hagas la gallina que pone sus huevos. Solo tienes que romper cuatro huevos y sacarle la clara y su yema menos su cascarón. Ahora tiene que poner los huevos con la harina. Los huevos con la harina, muy buena idea. No me llamas sino. Oye, no me estás diciendo que los huevos con harina. Tienes que echarle la harina encima de los huevos. Ahora, echamos una buena porción de leche. Parece que ustedes están haciendo un buen trabajo re difícil. Si lo creemos, solo echamos un buen de cocoa fina y al horno por 20 minutos. Susan, Miriam, Red, Jack y los pequeños blues, espero que ya esté mi pastel XDDD. Ellos sí me van a matar.